Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas, de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 83. Hoy repasamos estas ideas. La primera. Mi única función es la que Dios me dio. No tengo otra función salvo la que Dios me dio. Este reconocimiento me libera de todo conflicto, porque significa que no puedo tener metas conflictivas. Al tener un solo propósito, siempre estoy seguro de lo que debo hacer, de lo que debo decir y de lo que debo pensar. Toda duda no puede sino desaparecer cuando reconozco que mi única función es la que Dios me dio. Las aplicaciones más concretas de esta idea podrían hacerse con las siguientes variaciones. Mi percepción de esto no altera mi función. Esto no me confiere una función distinta de la que Dios me dio. No me valdré de esto para justificar una función que Dios no me dio. Y la segunda idea. Mi función y mi felicidad son una. Todas las cosas que proceden de Dios son una. Proceden de la unicidad y tienen que ser recibidas cual una sola. Desempeñar mi función es mi felicidad porque ambas cosas proceden de la misma fuente. Y debo aprender a reconocer lo que me hace feliz si es que he de encontrar la felicidad. Algunas variaciones útiles para aplicar concretamente esta idea podrían ser esto no puede separar mi felicidad de mi función. La unidad que existe entre mi felicidad y mi función no se ve afectada en modo alguno por esto. Nada, incluido esto, puede justificar la ilusión de que pueda ser feliz si dejo de cumplir mi función. Y David nos dice... Mi única función es la que Dios me dio. Mi función y mi felicidad son una. Hoy nos unimos para aceptar nuestra redención. Hoy nos unimos para aceptar la resurrección de la mente. Función y felicidad son lo mismo y me ha sido dado por el Espíritu Santo. Hoy recuerdo profundamente lo que es la percepción. Jesús nos recuerda en la sección llamada Despertar a la Redención en el texto, lo siguiente. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. Mis creencias dan lugar a la percepción. La proyección da lugar a la percepción. Las percepciones se construyen sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho pues, lo que ves es lo que crees. Si ves un mundo fragmentado, esto atestigua la creencia en la separación de Dios. Sin embargo, la resurrección de la mente es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego trascendiéndolo, pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Enseñaría hoy resurrección o crucifixión? ¿Enseñaría condenación o libertad? ¿Trascendería mi prisión y ascendería al Padre a través del perdón? ¿Qué sería lo que quiero? Lo que percibo es mi propia interpretación. La interpretación no se aparta de la percepción. Interpretación es percepción. ¿Aceptaría yo la percepción del Espíritu Santo del mundo? ¿Un mundo perdonado? ¿El mundo real? ¿El sueño feliz? ¿O me mantendría en el conflicto? ¿Sirvo al verdadero Dios del amor y la libertad? la dicha y la felicidad o sirvo a un dios imaginado de tiranía y conflicto dolor y sufrimiento cuál es mi elección hoy pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña jesús también nos recuerda te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. Este es nuestro trampolín hoy. Esta es nuestra devoción mientras revisamos estas dos gloriosas ideas que se nos han dado en el libro de ejercicios. Mi única función es la que Dios me dio. Mi felicidad y mi función son una. Amén.